¿Qué ganaste de discutir y enfrentarte conmigo? Imponerle a mi amor el castigo de no verte, de extrañarte. ¿Qué ganaste si otra vez tú me quieres contigo y te olvidas lo dicho y sufrido? Amor mío, ¿qué ganaste? Sabes, no entiendo tu modo, las horas amargas que me haces pasar. Dices que ya no me quieres, me dejas, me hieres, me vuelves a amar. Dime qué pasa contigo, dime qué hay conmigo, que yo no lo sé. Dime mi amor, que ganaste, lo quiero saber. Qué ganaste. ¿Qué ganaste? ¿Qué ganaste? Esperando a que llegue primero A que diga otra vez Que te quiero A que pida Que regreses Sabes No entiendo tu modo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 lo quiero saber dime mi amor que ganaste lo quiero saber